Hola qué tal a todos Estamos ya por fin en Finlandia En Helsinki Hemos llegado hace unos tres días Y bueno, esta es la primera vez ya que por fin Os damos noticias de nosotros Puesto que nos ha costado un poquito eh, Pues conseguir internet, adaptarnos Y ese tipo de cosas uh, Ahora mismo estamos en una casa eh, Que nos han acogido dos, dos finlandesas No hablan español Aunque luego más adelante voy a intentar mmm, mostrarosla, Mostraroslas para que veáis lo, lo amables que son, y, y bueno, y podáis también, si me enviáis preguntas y eso, si nos enviáis preguntas, eh, que podamos realizarlas con, con ellas. Ah, bueno, antes también de nada, eh, nos vamos a presentar, para gente que no conoce todavía esto y ve por primera vez este vídeo, eh, esto es un proyecto de, de Odre y de Asamblea Virtual, de, 15, de 15m.virtualpol.com. Y el nombre del proyecto es La revolución de la raíz Que consiste en básicamente pues, ir estudiando lo que serían los sistemas educativos El sistema educativo aquí de, de Finlandia eh, La verdad es que hemos descubierto muchas cosas eh, en estos días Que bueno, ya os contaremos más adelante A pesar de que todavía el colegio no se ha iniciado Y bueno, eh, ella es Bea eh, ¿Puedes saludar? Hola <risa> y, y mi nombre es Uriel eh, antes de nada, bueno, os vamos a explicar un poquito cómo ha sido estos días. Eh, tú también puedes intervenir en cualquier momento. ¿eh? Eh, <risa> es que es un poquito tímida, pero se va a ir haciendo poco a poco porque este es nuestro primer vídeo también um, haciendo algo así. Aunque yo tengo un poquito más experiencia con otros temas, pero bueno, el caso: que um, eh, antes de nada, eh, nada más llegar el primer día. Lo único que hicimos fue, pues eso, llegamos del avión, eh, cada uno vino en un viaje distinto para ahorrar un poquito y eso. Eh, y luego tal cual nos perdíamos un poco por aquí en, en Helsinki a las, a las 12 o una cosa así, ¿no? Llegamos a las 11 y entre las 12 y la 1 llegamos a la casa hasta que mm. encontramos. Simplemente nos presentamos a las muchachas que nos acogieron cenamos y ya nos dormimos El sistema de acogida que estamos utilizando es eh, a través de Couchsurfing. no sé si os sonará pero vamos es un sistema que te permite tú dejas a otras personas y otras personas te, te dejan a ti y bueno como yo también había dejado a otras personas en su día pues también estamos aprovechando esto ¿no? que es la principal, el principal método que vamos a utilizar para realizar eh, todo este viaje ¿no? durante estos este mes como mínimo uh, bueno después al día siguiente mmm, ¿Qué fue? Nos pusimos en contacto con. Con una finesa que hablaba español. Sí. Y con una amiga suya, y nos estuvo mostrando el lugar y algunos lugares relevantes, nos dio un mapa y nos explicó los transportes. Uh -huh. Y también eh, fuimos a contratar una línea de teléfono, internet y ese tipo de cosas. Pero bueno, eso. La verdad es que teníamos pensado gastarnos solamente a 20 euros eh, en internet, porque. Eh, según estuve mirando, con un contrato, pues por 20 euros tenías como unos 50 gigas de internet Y una velocidad bastante grande Pero como no tenemos seguridad social aquí, al parecer no nos dejan hacer eso y tenemos que coger prepago Así que hemos cogido por 25 euros, pues una de 10 gigas y no está mal tampoco um, Luego después de aquello, al día siguiente... Nos fuimos a la embajada de, de aquí de España y estuvimos preguntando sobre el tema de educación. Nos estuvieron dando contactos, varios mails para enviarlo y ponernos en contacto con distintos profesores. Pero solo eran profesores de español. Sí, eran profesores que enseñan español en Finlandia, pero que están en, en Finlandia, en distintos lugares. Es decir, yo creo que es una buena oportunidad para después conocer a través de estos profesores a profesores finlandeses. También otra cosa que me resultó, bueno, nos resultó bastante interesante eh, ya habíamos comentado algo sobre las escuelas Waldorf, eh, no en el proyecto, pero sí en, en, en Virtualport. Y resulta que aquí, en Finlandia, hay varias escuelas Waldorf. Lo cual es bastante interesante, porque eso supone eh, que un, sería una mezcla bastante potente entre el sistema finlandés y la escuela Waldorf. Ah, y nos han pasado con tanto, porque resulta que las chicas que, con las que estamos viviendo ahora mismo, ah, han, estado, han estado estudiando allí, y va, va a ser bastante fácil... Eh, Poder, poder hacer algunas entrevistas allí. Luego ya más adelante os hablaremos de cómo va el, todo este sistema. Uh, y bueno, creo que eso es más o menos todo. También hemos estado comprando, hemos hecho eh, las compras, que por cierto aquí es bastante caro, eh, toda la comida, creíamos que era más barato pero es más caro de lo que creíamos. También estuvimos debatiendo con las que nos acogieron, que también trajeron a una amiga y a, una, y a su hermana. Y nos estuvieron contando sobre la cultura, la política, el sistema social que tiene Finlandia... No tiene mucha información. La verdad es que un punto bastante interesante sobre el tema eh, de... ¿Cómo se llama esto? De política, es que mmm, a pesar de que aquí sea representativo, um, no, son, no es un sistema bipartidista como aquí en España. Sino es un sistema de cuatro partidos distintos. Aún así, bueno, sigue siendo representativo, pero bueno. Uh, y la verdad es que es más... Por lo que hemos visto es todo mucho más eh, social. Excepto algunas cosillas como que... Todo se adapta mucho más a la persona. Es decir, por ejemplo, los impuestos no son un no 18... Bueno, en el caso de ahora será un 21% de España. Sino que dependiendo de cuánto de tu renta... Y de cuanto ganas y todo eso, los impuestos van a ser más o menos. Y de hecho, normalmente la gente no tiene que pagar de más, sino que recibe dinero cada mes. Eh, porque sí, ha pagado paga de demasiado. Más. Sí. Y de hecho hay gente que paga, por ejemplo, ¿cuánto era? Más de un 18... No, paga más de un sí, un 18%. Y pueden elegir cuánto quieren pagar. Sí, y luego, por ejemplo, en navidades reciben como 2000 euros una cosa así. Eh, simplemente por haber pagado un poquito más pero luego la seguridad social no tienen. Toda, todo el tema de la sanidad tienen que pagarlo. Aunque luego los impuestos sí, son altos. Bueno, eso no es que realmente tengan que pagarlo todo. Realmente es que, dependiendo de tu renta también, pues lo público también tienes que pagarlo. Pero evidentemente si no tienes dinero no tienes que pagar nada. Eh, con lo cual también se adapta. Es otra forma de recoger de impuestos. De, de otras formas, ¿no? de otras vías. Um, y bueno, creo que eso es más o menos, más o menos todo. Eh, luego hemos estado también hablando con aparte de con estas dos personas también tuvimos una conversación bastante interesante eh, con la gente de eh, con la gente de Go Surfing a través de Go Surfing y nos han dicho que nos van a coger para después de que se termine esta semana eh, para la siguiente semana vamos a estar también todavía en Helsinki es posible que no encontremos ninguna otra persona para después del del martes de la siguiente semana y tengamos que irnos, teníamos pensado irnos a Expo que al parecer allí hay varias escuelas, o hay, bueno hay una escuela bastante importante una escuela Waldorf bastante importante y ya tenemos contacto con esa escuela y bueno ya tenemos bastantes invitaciones por todos los sitios, de hecho cada día recibimos bastantes invitaciones de surfín pero claro, todavía no, no estamos muy seguros de cuál elegir, pero vamos que los tenemos ya ahí pendientes eh, por otro lado también os iba a comentar que eh, tenemos ya creado el sistema de propuestas y todo eso eh, para la gente que ha pagado pero también está a vuestra disposición la zona de educación del de 15M de, de VirtualPol así que os recomiendo utilizarla para que bueno si queréis comentarnos alguna pregunta que podamos dar respuesta o cualquier historia que queráis, pues adelante, que podéis poner publicar lo que lo que queráis y nosotros lo, lo contestaremos y lo grabaremos y todo eso. Pues yo creo que eso es todo, ¿no? Por hoy. Ya, después de... Eh, hoy supongo que ya empezaremos a, a transmitir en directo. Vamos a hacer la primera prueba, puesto que esto no es en directo, pero bueno, ya, ya os comentamos. Así que bueno, hasta, hasta pronto. Hasta pronto.